¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cars Bueno, vamos a empezar con el vídeo, tenemos apertura, antes de empezar quiero enseñaros que he conseguido el monopatín Que es lo que te dan por, bueno, dar 400 caramelos Y nada chicos, lo he probado, va muy bien, solo era para enseñarlo Y vamos a empezar con la apertura de máquinas 3.400 de oro chicos para intentar que nos salgan nuevas legendarias, nuevos coches o algunos que incluso necesitemos para fusionar unos otros, vale también subiremos de nivel uno mínimo porque queda muy poquito para subir y bueno a ver si tenemos mucha suerte chicos apoyar el vídeo como un like que siempre os lo digo Ahí está el coche Spring. Bueno, la cantidad de gemas que me van a dar. A ver si llegásemos también a las 1500 gemas. Y así poder abrir 15 máquinas legendarias, chicos. Porque un día de estos. No sé si mañana, pasado de mañana. Un día muy, muy. No muy lejano. Voy a abrir 15 máquinas legendarias, chicos. En especial 5000. Estoy muy contento de haber llegado Muy contento de que me haya salido una legendaria chicos Vale a ver si fuera un coche que no tengamos legendario A ver cuál ves Bueno el tanque bueno chicos El otro día conseguíamos el tanque después de haberlo dado Y ahora lo tenemos al número al nivel 2 lo cual me gusta bastante porque el tanque está muy cheto. Subimos nivel 83. Después de los 80 de experiencia que nos han dado. Enhorabuena, has desbloqueado la personalización de este poder. Para personalizar tus poderes, visita el arsenal. Vale, Mina, nivel 7. Sí, sí, no me cuente. Bah. Ya lo veremos. Vale, está. El tanque al nivel 2, lo cual está muy bien. El tanque es un coche con el que puedes hacer muchas coronas si te lo propones. Y nada, empezamos muy bien. Hemos abierto dos o tres máquinas y ya tenemos una legendaria. Y qué suerte que no está maximizada, chicos. Para vale, el triciclo, sí. Quedan ya menos máquinas, chicos. Pero queda ¡Oh! ¡Oh! otra legendaria. Me hueso, eh. Yo me hueso allí. Dios, qué pronto, dos legendarias casi seguidas, eh. Solo una común entre medias. ¿Cuál queremos? Bueno, el coche, este último de cuerda legendario. Creo que todavía no lo podemos tener. Pero sí podemos tener el coche velocidad de la pasada actualización. Entonces, vamos a ver cuál. Es, ¿Cuál es, cuál es? El tanque. Vale, vale, vale. No pasa nada, me dan 80 de experiencia Así que lo tendríamos maximizado pues Es que me da igual, dos legendarias chicos Vamos a subir enseguida a nivel 84 Ya sabéis que hemos empezado al nivel 82 chicos Hemos abierto prácticamente 5 o 6 máquinas, nada más Y bueno, a ver si me salís el carro de guerra O algún coche que necesitemos Por aquí ya lo veis, necesitamos el gigantón el swim Carro de guerra 1 Y el coche Fúnebre chicos Venga, A ver si tenemos un poquito De suerte, bueno un poquito Suerte estamos teniendo ya A ver si sale también eso Ya por pedir Que no falte Venga, va. Otra morada El coche de apoyo maximizado Dos gemitas 25 máquinas, por delante chicos Dejar un like si no os esperabais que me saliesen en dos legendarias tan pronto Mira que luego abro 40 máquinas Y es que no me sale ni una Y encima todo cuando me sale Me sale maximizada Bueno me gusta, me gusta Ahora tenemos el tanque al máximo Y está eso muy guay Vale, otra común El surfista 1461 gemas ya va. Están saliendo pocos coches maximizados en esta apertura. Por mí, perfecto, ¿eh? Vamos a ver. A ah, la taza. Pero como veis, más 20 de experiencia. Y faltarían 70 para ese próximo nivel. 84, que yo creo que vamos a llegar en este vídeo, ¿eh, chicos? Dios, nivel 84 ya, ¿eh? Después de cuánto tiempo tengo el juego? Casi dos años. No, casi dos años Voy camino de los dos años Pero hasta abril o así que salió el juego Creo que no empieza a jugar hasta mayo eh, Por ahí harán los dos años Así que llevaré un año y medio jugando Lo cual no está nada mal A lo mejor he abierto más máquinas que vosotros A lo mejor no Pero aquí estamos Vale, maximizado Más dos gemitas Paso. Ay, Ahí sí saliese sí. otra legendaria Ya no es por pedir chicos Sino que todavía faltan muchas Y podría salir otra Así que no os vayáis todavía del vídeo Ni le deis Para adelante Porque vamos a subir ya de nivel Eso para empezar Y de 20 máquinas una legendaria Tiene que salir, eh y por favor, por favor, que no sea el tanque. Ahora sí que no lo quiero. Venga, <risa> va. Épica, la primera de la apertura. Uh, depósito de aceite, más 5 gemitas. Seguramente tenga que hacer otra apertura si no llegamos a las 1500 gemas porque me voy a quedar muy cerca. Vamos a ver. Bueno, el carro de guerra. No, carro de guerra. Carreras 1900. Madre mía, el carro de guerra. Estoy obsesionado con él. Estoy deseando que me salga para poder fusionar ese coche que llevo tiempo buscando. Morada. Ok. ¿Qué es? Trota nada. Nah, maximizado. Maximizado. A ver, el panther otra vez el panther Uf, y ya me está empezando a gustar menos. Otra morada, ay si fuese el carrito de guerra chicos por favor por favor por favor. Spin, ojo que se viene otra la gafada eh. Ya empiezan a salir maximizadas. Muy bien hemos empezado, muy bien. Ah, y el descapotable, bueno, ni tan mal. Mejoramos. Y ahora, con que nos salga otra común que no tengamos, subimos de nivel. Subimos de nivel, chicos. Otra común. A si no la tuviésemos maximizada. A ver si saliese algún coche nuevo. No nos ha salido ningún coche nuevo. El 4x4, maximizado. Ahí está. Ahí, ¿no va a salir legendaria otra vez o okay, qué, chicos? Morada ¡Carro de guerra! Vamos a poder fusionar otro coche Bien, bien, bien, bien, bien, chicos Guas, qué contento me he puesto Esta apertura está siendo maravillosa Nivel 84 Uff Cañón nivel 7 Mirad lo que le sale Al lado Madre mía, está chulísimo, chulísimo Chulísimo bueno, ya me da igual Vamos a terminar la apertura Pero vamos, que encantado de la vida, eh chicos De verdad, me salen dos legendarias Subimos dos niveles Me sale el carro de guerra para poder fusionar Guas, me encanta, vale La furgoneta de correos Que está, no es nueva, pero como si lo fuera De hace muy poquito Mira va, 11 máquinas chicos Vamos a terminar Morada, ahora empezar a salir carros de guerra después de tanto tiempo buscándolos Uy, vale, coche de vidas Más 2 Tengo 1480 gemas A ver, que si saliese alguna legendaria que me diese 10 gemas Ni tan mal, eh, también Hormigonera Esta sí es nueva Vale, tenemos un nuevo coche, tenemos la hormigonera, nivel 1. Vale, vale, vale, vale. Vale, Bien, bien, bien, bien. Pero como veis, nos han salido dos legendarios. Al principio del vídeo y ahora no sale nada. Cuando menos te la esperas, siempre ocurre. Cuanto menos quieres, más tienes. Está, camión de tropa Dios bendito Qué apertura chicos, de verdad Me ha encantado Quiero que dejéis un grandísimo like ¿eh? Pero obligados estáis Obligados A ver, común Uy, uy, uy, uy Corona, guas Coche Corona, eh Guapo, eh Coche rápido en la vida real. Corona. No sabía ni, ni que lo habían metido. Vale, guay, guay. Dios que siga. Que sigan metiendo cositas. Que yo os las traeré al canal. Al canal de Dapicato. La momia. Todo esto está. <risa> tengo la momia ya. Está movilificado. Venga, buen 10. Ya tengo, ya tengo ya más de un año. Está momia si está maximizada, vale, vámonos. Madre mía, el lujo. El coche de lujo, Dios mío. Uy, uy, uy, uy, uy. Mucha amarilla, ¿eh? ¡Ay, casi! ¡Épica! Un ranguito más y legendaria. Vale, a ver qué me da. Vale. Auto de, auto de choque más 40. y está. Ni tan mal. Este coche que está muy bien, chicos. Si lo habéis manejado antes sabréis que va muy bien. Y si no, os aconsejo que lo utilicéis bastante. Porque vais a hacer muchas coronas con él. Vale, coche apoyo, nada. Coche apoyo. Común. Vamos allá. GT. Última máquina. Y nos quedamos con ese 1 de David Kato 01. Ay, sale como. Podría haber salido legendaria, otra más, macho. Yo no me lo explico. No me lo explico. Vale, y nos quedamos muy cerquita de las 1400, 1500 gemas. Y nada, chicos, haré un vídeo dentro de poco fusionando este coche. Y nada, dejar un like, suscribiros si no estáis. Me ha gustado mucho esta apertura han salido cosicas, cosotas ricas, ricas. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Un saludo y que paséis buen día.